Seguimos aquí desde los conciertos clasificatorios del Festival Altavoz. Se acaba de bajar la gran banda, la doble Estamos con Tadeo y Nicolás, parceros de una muy buena banda. ¿Qué más hermano? ¿Cómo han estado? Primero, muchas gracias por la gran banda, ese calificativo tan lindo. Estamos muy cansados, muy sudados y muy contentos, hermano. Altavoz siempre nos da una super alegría. <música> han sentido ustedes desde que empezaron hasta ahora yo creo que siempre hemos vivido como banda de relevo generacional en los seguidores más cercanos eh, bueno, hacemos el chiste con varios de nuestros ya los no seguidores y no amigos porque con la doble pasa pasado eso que hoy no, que se acerca a la doble A es bien recibido y, y, y pero nosotros molestamos con que han cumpliendo 20 años y ya no nos vuelven a mirar nunca más siempre pasa así pero realmente no, hemos conocido muchos amigos gracias a la doble A y gente muy hermosa que ha llenado nuestra vida de alegría y de los que es lo que es. un saludo para los amantes del rock and roll de la ciudad de parte de la banda La Doble Hola yo soy Tadeo, yo soy Nico somos La Doble rock and roll para siempre